Buenas tardes, bienvenidos al directo de Cuarto Poder Hoy vamos a hacer un directo con, con Esther Vivas que es periodista feminista y experta en, en maternidades y eh, vamos a ver si Esther está ya por aquí disponible para que la podamos llamar a ver, parece que está por aquí, vamos a llamarla. Estamos llamando a Esther Pivas. Hola, buenas tardes Esther, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, me escuchas bien, ¿no? Perfecto, perfectamente. Genial, genial. Bueno, pues eh, vamos a dar comienzo, vamos a dar unos minutitos a ver si la, la gente se va se va animando para, para unirse a este directo. Vamos a hablar con, con Esther Vivas, que es periodista, escritora, eh, experta en maternidades desde un punto de vista feminista. Eh, ha escrito un libro recientemente que se llama Mamá desobediente y que justo tengo aquí, lo voy a, a mostrar. Lo veo que tú también lo tienes ahí. De... Sí, nos gusta aquí detrás. <risas> Mensaje subliminal y estas cosas. <risas> sí, bueno, es un libro, la verdad que súper completo, que aborda las maternidad, bueno, la maternidad y todo lo que, lo que conlleva desde un punto de vista feminista, pero nos toca a todos los, todos los temas que están relacionados, ¿no? Eh, desde el, la infertilidad hasta el, el, la decisión de que se toma de ser madre y lo que conlleva eh, el parto, la violencia obstétrica, también, que es un tema bastante duro, eh, la crianza, bueno, es. Súper completo. Y bueno, te voy a empezar a preguntar qué tal qué tal lo llevas con, con el libro, eh, qué tal vais a, creo que hay algo un poco de promoción por, por América Latina, que estás ahora por allá, he visto alguna entrevista reciente. Sí. Bueno, muy contenta con la recepción de, del libro. El libro salió hace un año con Capitán Swing en castellano y con Ara Libres en catalán. Y, y la verdad es que desde entonces pues, el feedback ha sido muy, muy positivo, porque creo que cada vez hay, hay más interés y, y más ganas, por parte de muchas mujeres feministas, de mirar a la maternidad con otros ojos, con, con menos prejuicios, con una voluntad de reconciliarse con esta experiencia materna, sin idealizarla, pero sí reclamar su valor. Todos estos son temas que, que trato y abordo en el libro y creo que han conectado también con el sentido de, de muchas madres feministas. Y como bien decías, ahora recientemente el libro también se ha publicado, Um, en América Latina, en concreto en Argentina, en Chile y en Colombia con editoriales de estos países uh -huh. y en estos momentos, pues claro, el libro acaba de salir allí y, y estoy, bueno, haciendo trabajo de promoción que se dice de, del libro y, y bueno, y también haciendo muchos directos y, y este tipo de, de trabajo para, para compartir también estas experiencias de maternidad con mujeres del otro lado del Atlántico pero que en definitiva esta maternidad patriarcal y capitalista que nos imponen es, es la misma a pesar de, de la distancia también geográfica y cultural. Uh -huh. Seguro que el tema pues también sí. interesa por ahí, por ahí, es bastante universal, así que esperemos que vaya muy bien. Yo quería empezar, a si te parece bien, a hacerte algunas preguntas sobre, sobre el libro en sí y luego ya pasamos a una segunda parte que sea más de, de actualidad. Que, con el tema del, del coronavirus que nos está afectando a todas y bueno la, la primera eh, pregunta que, que te quería hacer eh, para también la gente que, que quizás no se ha leído el libro o que quizás no, no esté no conozca a fondo el trabajo que vienes realizando pero Vienes diciendo que, que vivimos en una sociedad hostil a la, a la maternidad y esto puede chocar, ¿no? Porque parece ser que, que si lo miras así un poquito superficialmente, pues bueno, la maternidad está muy bien, ¿no? Está ten, muy bien tener niños, incluso puede ser que tradicionalmente haya ha sido pues, lo que se espera de, de las mujeres, porque dices que es que la sociedad es hostil. Sí, digo que la sociedad es, es, es antimaternal, a lo mejor también se podría precisar, es es hostil a la, a la experiencia materna, a la experiencia que significa maternar y todo lo que conlleva. ¿no? Eh, hostil a, a que puedas decidir sobre tu parto, hostil a que tengas una lactancia materna plenamente satisfactoria. Eh, es hostil a, a la experiencia de las mujeres y también a la experiencia de, de las propias criaturas. Y es cierto que esto puede chocar en cierto modo, porque vivimos en una cierta ilusión de, de, de estar en una sociedad donde se defiende el hecho de ser madres. Pero ¿qué ser madre se defiende? ¿Qué maternidad se defiende en la sociedad actual? Pues se defiende un modelo de maternidad de color de rosa, un modelo de maternidad eh, supeditada a los intereses del patriarcado. Me refiero a ese ideal de madre abnegada, de madre sacrificada, eh, ese ideal que básicamente quiere a la maternidad y a la crianza encerrada en casa... Esto a lo mejor puede parecer un poco viejo, ¿no?, pero la campaña del Corte Inglés del año pasado ya lo decía claramente, que las madres tenemos que ser 97% de abnegación, campaña del Corte Inglés en pleno siglo XXI. Este ideal de, de madre sacrificada que nos imponen sigue muy presente y es verdad, esta maternidad sí que se defiende, pero es una maternidad que no tiene en cuenta la experiencia real de, de las mujeres que tenemos criaturas. Y a la vez también se defiende este modelo de maternidad útil al, al sistema capitalista, este modelo de maternidad productivista, esta super mami que llega a todo, que tiene un cuerpo perfecto, fantástico, que siempre está disponible para el mercado de trabajo. Y este ideal de maternidad que se exalta, esta intensificación neoliberal de la maternidad, pues es útil a, a un mercado de trabajo que da la espalda a los cuidados y a la dependencia, pero que en cambio no reconoce... Lo, lo que significa criar y, y cuidar y por eso digo que vemos un sistema que es hostil a la maternidad como en definitiva es hostil a todo lo que significa al cuidado y a las personas y, y, y a las personas dependientes uh -huh. y también dices que que, bueno, y también lo abordes en el libro, que las mujeres se enfrentan a un rechazo cuando deciden no ser madres, uh -huh. pero que también si deciden ser madres y tomar sus propias de decisiones en este proceso, al final también encuentran un rechazo muy fuerte, ¿no? En qué momento de este momento que se decide, pues creo que también es tu caso, ¿no? Yo quiero ser madre, pero no quiero ser una madre abnegada, ¿no? Quiero ser una madre feminista, ¿no? Quiero ser plenamente consciente y tomar las decisiones que quiero. ¿Qué obstáculos encuentras por el camino? ¿Cuáles son los mayores obstáculos que encuentras cuando decides abordar el proceso de esta manera? Bueno, yo creo que, que encuentras muchos porque como decía antes las madres lo tenemos todo en contra cuando queremos decidir a lo largo de, de, este, de este proceso. El sistema de hecho infantiliza a las madres, nos trata de un modo paternalista. De, desde el momento en que te quedas embarazada parece que tú ya no puedas tener capacidad de decisión sobre este embarazo que tienes que delegar en los expertos que tú no sabes. Todo el mundo te dice lo que tienes que hacer una vez estás embarazada y una vez has tenido a tus criaturas. Y hagas lo que hagas, siempre lo estás haciendo mal. Desde la teta, desde el biberón, tengas un parto natural, tengas un parto más medicalizado, siempre nos cuestionan. Por eso digo ¿no? que el sistema no está pensado para, para que las madres podamos decidir como no está pensado para que las mujeres podamos decidir. Por eso yo creo que es tan importante que desde el feminismo construyamos un relato propio acerca de, de la maternidad porque es este mismo sistema patriarcal que no nos impide que nos impide decidir sobre mujer, como mujeres sobre nuestro cuerpo que pone obstáculos al derecho al aborto, es el que también nos impide poder decidir sobre nuestra maternidad pero para mí uno, uno de, no sé si decirlo obstáculos pero uno de de las cuestiones que más me chocaron cuando me quedé embarazada uh, fue y siendo feminista fue el hecho de constatar cómo la maternidad ha sido un tema tan silenciado, tan invisible, en el seno del conjunto de los movimientos sociales que aspiran a transformar la sociedad y en particular en el seno de los feminismos. Yo una vez fui madre pues me sentí muy huérfana y creo que hemos sido muchas, porque es como que parece que sea incompatible ser madre y ser feminista. Porque precisamente tendemos a identificar maternidad con ese ideal de maternidad patriarcal, ese ideal de maternidad reaccionario que nos imponen. Pero la maternidad eh, no es esto, la maternidad es otra cosa. Desde una perspectiva feminista implica poder decidir sobre este proceso, eh, in, in, implica tener derecho a un parto respetado, una lactancia satisfactoria... Todo esto se nos impide, la maternidad es verdad, no es fácil, es contradictoria, pero también es fuente de placer para muchas mujeres. Y por eso creo que es importante también que desde el feminismo seamos capaces de rescatar a la maternidad de, de, del patriarcado. Y, y, y si ya de, por si las mujeres lo tenemos difícil en la sociedad actual, eh, si desde el feminismo no se incluye en la agenda política esta maternidad, las cosas aún pueden ser más complicadas. Uh -huh. ¿Y crees que hay diferencias eh, en estos procesos y estos, bueno, eh, dificultades que tienen las mujeres eh, pues dependiendo de, de la clase social, que bueno, también te refieres en algún momento del libro que, que no, no es lo mismo para determinada clase plantearse estas cuestiones y también en un, dependiendo del contexto rural o una ciudad donde, donde se viva, si pueden cambiar, cambiar este proceso? Sí, sí, por supuesto. De, de hecho, la maternidad viene atravesada por una serie de cuestiones de desigualdades de género. De aquí que la maternidad pues, sea un trabajo invisible, no valorado, que básicamente se considera que se tiene que hacer de manera gratuita, dentro de los hogares, evidentemente a cargo de, de, de mujeres. Um, pero la maternidad también viene atravesada por desigualdades de, de clase, y de raza, en el sentido de que no vive del mismo modo la maternidad una mujer de clase media profesional liberal que una mujer con pocos recursos económicos. No sufrirá las mismas violencias y opresiones una mujer de clase media media alta blanca que una mujer racializada. En este último caso, por ejemplo, los índices de violencia obstétrica y de prácticas violentas en el parto son superiores en mujeres racializadas y aún más con menos recursos económicos que con mujeres blancas. Um, y por eso es muy importante tener en cuenta también esta mirada de clase, esta mirada de raza, cuando analizamos la, la maternidad. Para una mujer de, de, de clase media, uh, una de sus preocupaciones uh, en relación a la maternidad será cómo encajar esta experiencia con, con, su, con su profesión. Uh, para una mujer con pocos recursos económicos, la gran preocupación será cómo llegar a fin de mes Cómo poder garantizar una, una educación, una vida digna a sus criaturas. Por eso creo que es muy importante, cuando hablamos de la maternidad, señalar que la maternidad es una cuestión política, que es una, no es una cuestión individual, porque muchas veces se nos quiere hacer creer que la maternidad bueno es eso de lo que se ocupan las mujeres en el seno de los hogares y que ya está. Pero en realidad la maternidad viene muy condicionada por el contexto socioeconómico en el cual nos encontramos, que es hostil a la misma, mm -hmm. Y, y no son las mismas dificultades para todas las mujeres ¿no? en relación a la maternidad y por eso es fundamental mirar a la maternidad como una cuestión política, como una cuestión colectiva, como una experiencia que es responsabilidad de las mujeres pero también de los hombres, ¿no? Hay que desfeminizar el, el cuidado porque es responsabilidad de todos y también el Estado y la administración pública tiene ahí un, un papel importante que jugar. Uh -huh. Mira, por aquí voy a rescatar que he visto que nos hacían una pregunta interesante. Y bueno, también se trata de que la gente que vaya entrando pues, claro. haga preguntas. Nos dice por aquí una espectadora: se nos anima a retrasar nuestra maternidad hasta alcanzar la estabilidad laboral. Esto no es poner, no es, no es, es poner nuestro cuerpo, entiendo, nuestra maternidad eh, o nuestra biología al servicio del capital. Sí, sí, en parte es, es, es así, de hecho, por ejemplo, en España es el país de todo el mundo donde la primera maternidad, el momento en que una mujer tiene hijos por primera vez, lo tiene a la edad más alta de todo el mundo, a los 32 años. Claro, esto hipoteca uh, esta experiencia de maternidad a futuro, me refiero que si tú entonces quieres tener otra criatura, seguramente lo vas a tener mucho más difícil, porque serás mayor, puedes enfrentar problemas de infertilidad derivados de, de tu edad y la realidad con la que nos topamos aquí es que cada vez hay más mujeres que querrían tener hijos y no pueden o no pueden tener el número de criaturas que querrían. De hecho, un, un informe científico señala que una de cada cuatro mujeres nacidas en el año 1975, que es el año que, que yo nací, pues que tienen hoy 44 o 45 años, son mujeres que no tendrán criaturas, una de cada cuatro. Estamos hablando de un 25% de las mujeres nacidas del año 75. Y según este informe, estas mujeres, la mayoría, no tendrán hijos porque no quieren, no tendrán hijos porque no pueden, porque han pospuesto a la maternidad hasta una edad en la cual tal vez cuando han intentado quedarse embarazadas lo han tenido más difícil para tener criaturas o no han encontrado con quién tenerlas y no han querido tenerlas por su cuenta, por lo tanto cada vez más vemos que en la medida en que hay una serie de condicionantes socioeconómicos que nos hacen posponer la maternidad esto eh, lo que hace no es solo disminuir los índices de natalidad a escala estatal sino que también nos impide a las mujeres tener esta experiencia materna porque se supedita la experiencia materna a los intereses del capital como señalaba la, la compañera que nos, que nos preguntaba. Porque, claro, ¿qué pasa? En un contexto de crisis económica, de precariedad laboral, de precariedad habitacional, ¿cómo tú te planteas tener hijos e hijas? Eh, por lo tanto, hay también causas socioeconómicas que condicionan la natalidad en, el, en, el, en nuestro país, como también hay condicionantes socioambientales, que creo que también es muy importante señalarlos. Eh, la disminución de la fertilidad en, en, en las personas también es debida a la exposición a la que tenemos a tóxicos ambientales y alimentarios. Y esto también afecta pues eh, la fertilidad de las personas y la experiencia materna. Por lo tanto, cuando se tenemos que invertir en políticas a favor de la natalidad, pues se trata también de acabar con el cambio climático, la contaminación ambiental, eh, permitir eh, empleos con un, un, un salario digno, permitir el acceso a, a la vivienda, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que va a fomentar eh, la natalidad, no solo unas técnicas de reproducción asistida en casos de infertilidad que solo se las pueden permitir determinados perfiles sociales con un determinado poder adquisitivo. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, imagino que, que como a todo el mundo, pues eh, has tenido tiempo de... De reflexionar o mirar con otros ojos todo lo que habías estudiado y analizado sobre maternidades con uh -huh. esta pandemia que, que nos está tocando vivir, ¿no? Que que de repente nos está provocando reflexiones, todavía incluso nos cuesta colocarlas uh -huh. y, y cómo, cómo estás observando el tema de la maternidad en el, en el confinamiento. Por ejemplo, eh, hay veces que, que también mencionas en el libro la, invis la invisibilidad de los procesos de la maternidad y demás y ahora pues ha llegado un, un confinamiento eh, <risa> que se ha invisibilizado todo, todo esto mucho más, no Cómo, cómo han podido ser o cómo observas los procesos de embarazo y de y de parto también, ¿no? en un momento en el que bueno, pues el parto era un tema, cuando estaban los hospitales colapsados y, y demás. Sí, eh, las madres y las criaturas han sido parte de las grandes invisibles en este contexto de, de cuarentena y de confinamiento, un confinamiento que sí he ido desacelerando, pero muchas madres con criaturas pequeñas que trabajan de manera remunerada, ya sea en casa, teletrabajando o ahora desplazándose al lugar de trabajo, son, que, son las que están sufriendo um, unas políticas gubernamentales que han dado la espalda a la experiencia, a la experiencia materna. Um, las criaturas igual... De hecho, lo vimos al inicio de esta crisis sanitaria, cuando una de las primeras medidas que tomó el gobierno fue cerrar las escuelas. Cerrar las escuelas y considerar que, bueno, ya habría alguien que se encargaría de las criaturas, a pesar de que todas y todos tenemos que seguir trabajando, y habrá alguien. Y ese alguien que se tiene que encargar de las criaturas, una vez más, hemos sido las madres, y más aún en un contexto en el cual estas criaturas no se podían dejar con los abuelos y abuelas, porque eran población y son población de riesgo, o no se podían dejar a cargo de terceros porque no se podía contratar a nadie, ¿no? Y además cuando se contrata normalmente a alguien para que se haga cargo de las criaturas, acostumbran a ser mujeres, muchas veces mujeres inmigrantes, contra, mmm, con remuneraciones muy muy precarias, un elemento más de esta invisibilización eh, de este trabajo imprescindible de cuidados y de crianza en relación a, a la infancia. Entonces, las políticas han dado la espalda a, a, a este trabajo de cuidados, a, a quien se hace cargo de ellos, de ellos en la mayor parte de las ocasiones, que son las mujeres y las madres, pero también han dado la espalda a las propias criaturas, porque las propias criaturas también tienen necesidad de, de socializar con, con otras personitas de su, su propiedad tienen necesidad de salir a la calle, de aire libre, y las criaturas han sido las que han sufrido el confinamiento más largo, más de 44 días encerradas en casa, y mientras las personas que tenían perros podían sacarlos a pasear, cosa que creo que es importante, que se haya tenido en cuenta pues la necesidad de los animales domésticos. ¿Por qué no se han podido sacar, por qué no hemos podido sacar a dar una vuelta a la manzana a nuestras criaturas media hora a lo largo de todo este confinamiento? Uh, manteniendo las distancias de seguridad con otros adultos, pues porque no, porque se ha considerado que los niños y niñas eran súper contagiadores. Hemos visto un discurso niñofóbico, yo diría, adultocéntrico, que no ha tenido para nada en cuenta los, las necesidades de las criaturas, de salir al aire libre, um, dar una vuelta, y por lo tanto ha habido una vulneración de los derechos de la infancia, y desde este punto de vista... Uh, como se ha gestionado la salida a la crisis, ha dado la espalda a mujeres, madres y a criaturas. Y a la vez también ha dado la espalda a, a, a, a procesos intrínsecos a la maternidad, como tú antes apuntabas, del parto, la lactancia materna, etcétera, ¿No? Tú antes lo decías, ¿qué ha pasado con el parto en tiempos de COVID-19? Pues que, que hemos retrocedido. Hemos retrocedido en el sentido que ha habido un aumento de las prácticas violentas en la atención al parto, de lo que se llama la violencia obstétrica. La violencia obstétrica se define como el conjunto de prácticas que llevan a cabo los profesionales de la salud en la atención al parto y que infligen un dolor físico y emocional en las mujeres. Es decir, implica que te hagan una cesárea no necesaria, una episiotomía por rutina, que se te separe de tu criatura nada más nacer, que no se te informe adecuadamente, que se te infantilice, etcétera, etcétera. Y todo esto se ha dado en mayor medida en el contexto de crisis sanitaria. Han aumentado el número de inducciones, el número de separación de madres y bebés, mujeres que han tenido que parir solas, mujeres que no han podido dar de mamar a su criatura cuando está nacido, porque, porque, bueno, porque estamos en un contexto de pandemia sanitaria. Pero importante, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Pues dice que todo esto que se ha hecho no está avalado por la evidencia científica, la OMS ha venido repitiendo por activa y por pasiva que no hay que separar la madre y el bebé tras el nacimiento. Tengas COVID-19 o no lo tengas. La OMS ha dicho que es fundamental que se dé leche materna a la criatura nada más nacer, que puedas amamantar a tu criatura. Esto en ciertos hospitales se ha impedido. La OMS ha dicho que las madres tenemos el derecho de parir acompañadas. Esto se ha vulnerado en muchos hospitales españoles. Ha habido un retroceso en muchos Avances que se habían hecho en relación a la atención al parto por el contexto de crisis sanitaria, porque como el parto se sigue viendo como algo peligroso um, y que se tiene que controlar, en un contexto de pandemia sanitaria este miedo en relación a lo que pueda suceder en el parto ha aumentado y esto ha justificado una mayor medicalización. Los profesionales de la salud han tenido, han tenido más miedo a la hora de atender estos partos y esto ha justificado más intervenciones que han tenido un impacto negativo en nuestra salud, como mujeres, madres gestantes y para las criaturas. Y esto es importante denunciarlo, porque el parto se tiene que ver como un proceso natural, que necesita tiempo, acompañamiento, respeto para la madre y el bebé. Y todo esto en tiempos de COVID, si normalmente todo esto no se tiene en cuenta, en tiempos de COVID-19, aún menos. ¿Y qué consecuencias bueno, físicas, eh quizás pueden ser más, bueno, no sé, ser más evidentes, pero las podemos imaginar, pero psicológicas también, ¿no? Pueden dejar todos estos procesos en las, en las madres. Un trauma, digamos, por haber pasado por situaciones así. Sí, eh, haber sufrido violencia obstétrica puede generar estrés postraumático, que es el mismo estrés que, que sufre una mujer que ha sido víctima de una agresión sexual. Hay mujeres que relatan su parto como una violación, que se han sentido violadas y esto lo dicen de manera literal y a la vez también haber sufrido violencia obstétrica hace que tengas más números para padecer a posteriori depresión postparto, porque que hayas sufrido por tu vida durante el parto, que te hayan separado de tu criatura, todo esto puede hacer que a posteriori tú sientes un desapego a esta, a esta criatura, que no te la sientas tuya y... Además, no lo puedes decir públicamente porque no está socialmente aceptado, ¿no? Que tú te sientas mal con tu reciente maternidad. Y la depresión postparto existe, hay que reconocerla, hay que visibilizarla, hay que decir que es normal y es fundamental hacerlo para que las mujeres que la sufran puedan tener la ayuda que necesitan. Y hay que reconocer también y verbalizar la violencia obstétrica para acabar con la misma. Pero muchas veces, cuando hablamos de, de violencia obstétrica, Um, los profesionales de la salud se sienten cuestionados, pero en realidad no estamos cuestionando uh, a cada profesional por la práctica que lleva a cabo, se cuestionan estas malas prácticas. En cierto modo, yo lo comparo cuando hablamos de violencia obstétrica como cuando hablamos de violencia machista. Cuando hablamos de violencia machista, un hombre no se debe sentir cuestionado, se debe sentir que es un aliado para cambiar esta situación, para erradicarla. Pues lo mismo con la violencia obstétrica, los profesionales de la salud no se deben de sentir cuestionados, deben de sentirse que son aliados para acabar con estas prácticas. ¿no? Yo creo que es fundamental generar estas alianzas con el sector sanitario para erradicar eh, todas estas cesáreas, episiotomías, partos instrumentales que se realizan cuando no son necesarios, porque si una cesárea es necesaria, si una episiotomía es necesaria, suerte tenemos que existan, porque salvan vidas. El problema es que estas medidas que están pensadas para momentos excepcionales hoy se realizan de manera rutinaria porque responden a, a, a la organización sanitaria pero esto tiene consecuencias graves para las mujeres porque una cesárea es una operación de cirugía mayor y por lo tanto hay que decir ok, medicalización pero cuando sea necesaria y muchas veces se da cuando, cuando no lo es y os pongo un ejemplo, la mayor parte de nacimientos que se dan hoy en el Estado español se dan de lunes a viernes en horario laboral, bueno. esto lo ha denunciado uh, El Parto es Nuestro, esta organización de defensa del parto respetado que hace un trabajo fantástico, aquí en Cataluña tenemos la organización donalum que también hace este trabajo imprescindible y ellas lo dicen, es que mm. las mujeres nos hacen parir de lunes a viernes ¿y por qué? pues mm. porque se inducen los partos, se programan las cesáreas y en fin de semana si sí, los profesionales libran y hay menos partos. En Madrid, por ejemplo, en Navidad hay pocos partos, en Cataluña, donde yo vivo, también. En San Esteban, que es el día después de Navidad, en Cataluña también hay pocos partos porque es fiesta. Pero en Madrid ya vuelven a haber más partos porque es un día laborable. Hombre, lo que no podemos hacer es supeditar la fisiología del parto, los derechos de las mujeres y de las criaturas, a, a los horarios laborales, en definitiva, a los intereses del capital y del mercado, porque al final también el parto, no solo se supedita a una mirada eh, patriarcal, ¿no? que no permite a la mujer decidir sobre este proceso, sino que el parto también se supedita a una lógica productivista, mercantil y capitalista. Si se hacen más cesáreas es porque permiten organizarlas mejor, ¿sabes? Cuando acá cuando empieza y cuando termina y además a la sanidad privada le permite ganar más dinero, porque una cesárea es mucho más cara que un parto vaginal y si tú pares en un hospital privado y te hacen una cesárea pues el hospital va a ganar también más dinero. Y esto se tiene que denunciar. Y, y respecto a la cuestión de la conciliación, que, que bueno, estos días hemos visto las dificultades que, que han tenido las madres para conciliar con, las, con los peques en casa y además trabajando y en los hogares monoparentales, que la, gran, la inmensa mayoría son monoparentales, de hecho pues se ha visto mucho más ¿no? que, que, que se daba por hecho que se podía con todo pero era inviable tener al, al niño o a la niña pequeño ahí mientras estabas trabajando eh, ¿ha habido también o hay miedo a que estemos también retrocediendo en, en conciliación? Con lo que hemos sí, estamos en retro retrocediendo no solo en conciliación sino eh, en los derechos de, de las mujeres porque, por un lado, los últimos informes que se han publicado, que ya empiezan a ver sobre cómo está afectando uh, la gestión de la crisis a las mujeres, estamos viendo que en concreto a esas mujeres que son madres con criaturas pequeñas que tienen que trabajar de manera remunerada, esas mujeres son las que más están sufriendo estrés, ansiedad, porque no pueden llegar a todo. ¿Cuántas madres que han tenido que teletrabajar durante toda esta cuarentena o que aún lo tienen que hacer, pues lo hacen de madrugada, cuando las criaturas están durmiendo, porque claro, si ya antes de esta crisis la conciliación era una utopía en cierto modo, porque era complicado conciliar eh, la crianza de las criaturas, la escuela con el trabajo remunerado, pues, eh, y, y con el trabajo remunerado y unos empleos con horarios que a veces no sabes cuándo empiezas y cuándo terminas, pues cuando estalla la crisis sanitaria actual y se cierran las escuelas y los niños se quedan en casa enterrados y tú también tienes que trabajar bueno la conciliación y eso es, es, es, es un imposible rotundo no que además acaba con nuestra salud como madres, no muchas mujeres están sufriendo, que tienen criaturas estrés, ansiedad, se sienten malas madres porque no llegan a todo con la crianza y se sienten malas profesionales porque tampoco lo pueden dar todo en el trabajo y además pues en el trabajo también se les exige por lo tanto no solo nos está haciendo retroceder en, en conciliación, sino en temas de igualdad. Eh, por un lado, estamos viendo que aumentan las desigualdades laborales también en este contexto de crisis, porque los hombres están continuando mmm, en su empleo pues, con un rendimiento parecido, en cambio las mujeres no pueden seguir este ritmo, muchas mujeres han tenido que coger reducción de jornada, con lo que implica también una reducción salarial, eh, ha implicado problemas de salud eh, emocional, de salud mental para muchas mujeres y todo esto mmm, no se está visibilizando y, y, y el Estado no le está dando respuesta. Yo creo que esto es uno de los temas más graves. ¿no? Um, en definitiva, lo, la vulneración de los derechos de la infancia, que han estado encerrados 44 días en casa, que ahora aún hay todo el debate sobre cómo lo vamos a hacer en las escuelas. Tenemos ya incluso las discotecas abiertas, ¿no? las terrazas a tope, las playas llenas de gente. Y las criaturas pues, no han podido volver a las escuelas. no Hay un rechazo importante por parte del profesorado, se entiende, porque no han quedado claras qué garantías tenían los profesores para volver a la escuela. Pero claro, las criaturas necesitan poder socializar. Con, con sus iguales um, y todo esto se está garantizando incluso tú vas al parque y los columpios, los toboganes siguen cerrados aún en estos momentos sí. las criaturas son las primeras que entraron en cuarentena porque se cerraron las escuelas y aún no han salido porque uh, los parques infantiles están cerrados y todo esto no solo vulnera los derechos de la infancia sino también lo que ahora comentamos los derechos de las mujeres y de las madres que son las que en mayor medida se hacen cargo de este trabajo de cuidados, cosa que no debería ser así, porque del cuidado nos deberíamos hacer cargo todos, mujeres y hombres, pero esto está golpeando más a las mujeres, porque en la sociedad patriarcal actual aún nosotras somos las que seguimos cargando la mayor parte de, de, este, de este trabajo. Y si las criaturas no están bien, esto también tiene un impacto en nuestra salud, porque es complicado no acompañar unas criaturas que están sufriendo, y esto está pasando hoy en día, y más aún. Si, si, si respondes a una clase social con pocos recursos económicos, ¿cuántos niños y niñas están quedando uh -huh. encerrados en casa, en habitaciones estos días, en pisos compartidos, porque sus madres sí o sí tienen que ir a trabajar y las criaturas no, no, no, no tienen dónde ir? Esta situación es dramática también, ¿no? Y aquí el Estado no está respondiendo. Es el problema invisible, un problema invisible, pero que está allí y tiene sus consecuencias en muchas mujeres y en muchas criaturas. Uh -huh. Bueno, aprovecho para, para decir por, por la gente que nos está viendo que si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues es el momento que, que vamos eh, vamos a aprovechar que, que Esther está con, con nosotros y así eh, podemos aprovechar todo lo que sabe sobre maternidades. Eh, ¿Cómo has visto tú este debate que, que me comentabas? Porque claro… Mmm, es verdad que es complejo el tema de la apertura de los la reapertura de los colegios porque bueno pues hay que minimizar los contagios los niños más pequeños quizás no pueden guardar o no saben guardar la distancia social y demás pero eh, aún así crees que, que se ha tenido en cuenta Um, lo suficiente o alguien ha pensado que, que lo importante que es la que se vuelvan a abrir los colegios no solo para los más pequeños que también pero para las para las madres no por estos problemas que estábamos comentando Sí um, yo creo que no se ha tenido en cuenta, uh, por un lado se ha hecho mucho énfasis en la escuela en parte como parking donde dejar las criaturas mientras nosotros y nosotras tenemos que trabajar ¿no? hay un problema de conciliación, pero aún se ha tenido menos en cuenta la necesidad de las criaturas de poder ir a la escuela, no solo para adquirir un determinado aprendizaje, sino para poder socializar con sus, con sus iguales. Esto es un derecho de la infancia y esto no se ha tenido en cuenta. Um, además también aquí habría otro debate sobre qué modelo de escuela también necesitamos ¿no qué tipo de escuela vamos a tener cuando empiece de nuevo el curso en septiembre qué vamos a hacer con todas estas distancias sociales que se están aplicando ahora cuando hablamos por ejemplo de, de actividades extraescolares, de campamentos de verano todo esto es incompatible con una crianza respetuosa es incompatible con un modelo educativo que tenga en cuenta las necesidades de las criaturas las criaturas se Tienen que tienen que poder tocarse, no aquellos adultos que las acompañan pueden tener que poderlos consolar, no en particular cuando son pequeños, poderlos coger en sus brazos, todo esto no se está teniendo en cuenta. Y además lo que vemos es que aquí la administración pública en parte se ha lavado las manos, porque la administración pública, por un lado el gobierno español ha dicho, bueno, esto es competencia de las comunidades autónomas, problema resuelto. Las escuelas abren si quieren, pero las, cada comunidad autónoma que haga lo que quiera. Las comunidades autónomas en algunos sitios, como aquí en Cataluña y en otros, han dicho, bueno, abrimos, pero que cada centro escolar haga lo que le parezca. Y a cada uno ha ido transfiriendo el marrón, entre comillas, al siguiente, el gobierno español a la comunidad autónoma, la comunidad autónoma, a los centros educativos. Y los centros educativos han dicho, bueno, ¿y qué hacemos? no ¿Cómo vamos a abrir? Se han planteado unas medidas de apertura también muy restrictivas en relación a las distancias sociales. Uh, y al final muchos centros han optado por no abrir porque no ha quedado nada claro y también los profesionales tenían sus reticencias sobre lo que podía suceder. Pero aquí también hemos visto que esta crisis golpea a un sistema educativo que ha, ha sido fuertemente recortado, donde las ratios, es decir, el número de criaturas por aula ha aumentado de una manera muy importante, uh, un sistema educativo donde ha sufrido recortes, por ejemplo, significativos de personal, por lo tanto la crisis golpea en un sistema educativo donde en vez de tener ratios pequeñas, um, aulas grandes, patios grandes... La crisis ha golpeado a un sistema educativo completamente recortado. Y ahora tenemos que adaptarnos del COVID con más profesores, menos alumnos, aulas más grandes, espacios abiertos, y todo esto no lo tenemos porque nos lo hemos cargado. Y del mismo modo que somos conscientes ahora que nuestra sanidad pública nos ha salvado en parte de esta crisis, pero ha sido una sanidad pública que ha hecho lo que ha podido, que los profesionales de la salud han hecho lo que han podido, porque se las ha recortado por, de, por todos lados estos últimos años, lo mismo mm -hmm. ha pasado también y pasa con el sistema educativo. Yeah. Y, ¿A ti se te ocurre, no sé si un modelo ideal para esta vuelta a los colegios o, o digamos... Eh, no sé, unas pautas o cambios que habría que, que realizar para que para que este, esta reapertura se pudiera realizar, porque es verdad que no acabamos de, de verlo de, del todo y hay mucha gente debatiendo sobre ello, pero bueno, cuesta ver como una solución. Bueno, yo creo que no hay una receta mágica, pero lo que hay que hacer es, Invertir más en educación pública, invertir más en educación pública implica tener más profesorado, implica que haya ratios más pequeños, es decir, menos alumnos por clase y a cargo de un, de un, de un profesional de la educación. Tiene que haber mayor inversión en infraestructuras, es decir, cuántas criaturas están en escuelas con equipamientos provisionales que aún no tienen ubicación definitiva, pues bueno. Uh, hay, que, hay que mejorar estas infraestructuras. Tenemos un modelo educativo donde hay un peso muy importante de la escuela también concertada y privada. Escuelas concertadas que en parte están recibiendo también pues, subvenciones de la administración pública y que son escuelas de carácter privado. Mm, cada año ahora ha, ha, ha, ha habido el periodo, al menos aquí en Cataluña, de escolarización y, y muchas criaturas se han quedado que no han podido acceder a una escuela pública y de proximidad, mientras que las escuelas concertadas que tienen un carácter eh, privado mmm, tienen aulas mmm, tienen aulas donde les faltan criaturas que están muy por debajo de la ratio porque mmm, las personas apuestan por la pública en un contexto de crisis económica pues apuestan también por la pública por una cuestión de recursos económicos más allá de que la pública eh, también ha ganado mucho prestigio en los últimos años. ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es que escuelas que son concertadas se tienen que convertir en escuelas públicas. Esto también se tiene que hacer. ¿no? Uh, creo que todo esto ayudaría a, a la hora de pensar la escuela que necesitamos en tiempos de COVID-19. Y también sería importante repensar el modelo educativo desde el punto de vista también de las necesidades de, de las criaturas eh, en el sentido de que necesitamos un modelo educativo que acompañe a, a, al alumno a, a la infancia, seguramente eh, con un modelo de, de, de, de enseñanza eh, muy distinto de que las personas de mi edad con 40 años reci, recibimos en su momento, ¿no? Las cosas han cambiado mucho, pero yo creo que aún queda mucho también camino por hacer. Uh -huh. Y volviendo al tema de las eh, de las maternidades, y, y ya, vamos, ya vamos cerrando el, el directo, eh, ¿Qué reflexiones crees que, que se deberían hacer o qué debates se deberían abrir para no retroceder en derechos eh, como comentábamos antes con, con la crisis del coronavirus? Porque bueno da, da poco de miedo viendo todos estos recortes en, en nuestros derechos que, que están teniendo lugar, que se prolonguen en el tiempo no una vez terminada la, la crisis o una vez terminada la, la pandemia. Bueno, yo creo que uno de los grandes retos es que esta nueva ola feminista incorpore la maternidad a su agenda política y que el feminismo entienda que la maternidad um, va más allá de esa maternidad reaccionaria que nos han impuesto ¿no? Yo creo que desde el feminismo es importante rechazar esta maternidad patriarcal como se ha venido haciendo desde mediados del siglo pasado ¿no? cuando la segunda ola feminista en los 60-70% se levanta, eh, rechaza este modelo de maternidad patriarcal, esta maternidad como destino único para las mujeres, cuando las feministas de la segunda ola reivindican derecho a poder decidir sobre nuestro cuerpo, derecho a métodos anticonceptivos, pues rompen con esta maternidad patriarcal. Esto es en parte ya una victoria que hemos conseguido, aunque aún hay camino por hacer, porque como antes decía, corte inglés, siglo XXI, Campaña del Día de la Madre, sí, tienes que ser madre sacrificada, nos decía el Corte Inglés. Pero bueno, es en parte algo que desde los feminismos se ha, se ha, bueno, ¿no? se ha, se ha enfrentado contra este mandato. Um, pero una vez desde el feminismo se ha acabado con la maternidad como destino, toca también poder decidir uh, como mujeres cómo queremos vivir esta maternidad. Es necesario también que desde el feminismo tengamos un relato propio acerca de la maternidad. ¿no? Un relato que no pase por un discurso antimaternal ni tampoco, creo yo, por un discurso esencialista en relación a la maternidad. Creo que es importante reivindicar la maternidad como un campo de derechos a ganar, como un campo en disputa con el patriarcado y el capitalismo. La maternidad implica poder decidir sobre nuestro cuerpo. ¿Qué hay de más feminista que esto? Poder decidir como madre sobre tu embarazo, sobre tu parto, sobre tu lactancia. Y esto es algo... Que no, que, no, que no lo tenemos garantizado y solo hace falta ver las cifras de violencia obstétrica, necesarias, no necesarias, episiotomías por rutina, además nuestra sociedad ha normalizado esta violencia obstétrica y considera que es normal, ¿no? que en tu parto te hagan una cesárea, te separen de tu criatura, no te informen adecuadamente. La violencia obstétrica es violencia de género y, y debería ser un elemento central en la agenda, en la agenda feminista. Por lo tanto, es fundamental que desde los feminismos construyamos un relato propio acerca de la maternidad y como decía antes, no esencializándola porque cada mujer viviera la maternidad de un modo distinto, viviera su parto de una manera distinta, su lactancia de una manera distinta. Pero sí que hay que señalar que la maternidad tiene un valor social, político y económico fundamental y que le ha sido negado históricamente y aún hoy en día. Y hay que reivindicar este valor de la maternidad, señalar que la maternidad es una cuestión política, que viene muy condicionada por el contexto socioeconómico y cultural, que es hostil a esta experiencia materna, y señalar también que la maternidad es una responsabilidad pública, no privada, y que es una responsabilidad no individual, sino colectiva, es decir, que la maternidad es una responsabilidad de mujeres, de hombres y de la sociedad en general, que hay de, que... Desindividualizar, por un lado, la maternidad, ¿no? La maternidad no es mi responsabilidad, en realidad hay una responsabilidad social, porque ¿qué, qué harían las sociedades humanas sin criaturas? ¿no? Uh, del mismo modo que la, que la naturaleza es una responsabilidad colectiva, las criaturas deberían ser desde este punto de vista una responsabilidad colectiva, y no es así, lo hemos visto el discurso niñofóbico a lo largo de, de estas semanas de crisis sanitaria, y a la vez es un, se tiene que desfeminizar el cuidado y la crianza, ¿no? Es una responsabilidad de, de todos y creo que aquí el feminismo tiene todo un trabajo que, que hacer y sacarse una serie de prejuicios de encima en relación a, a, la, a la maternidad. Creo que hay un cierto de complejo a la hora de hablar de maternidad por parte de los feminismos y de la izquierda, porque la maternidad ha sido tradicionalmente un, un tema... Eh, secuestrado por los sectores más conservadores ¿no? yo misma eh, hace unos meses cuando había campaña electoral y bueno, colgaba cosas en Instagram de maternidad eh, empecé a recibir publicidad electoral para que yo votara al Partido Popular ¿no? como te puedes imaginar María, yo soy un perfil clarísimamente votante ¿no? del Partido Popular bueno, eh, aquí Google y los algoritmos de Google se equivocaron porque pensaron que como yo colgaba tantas cosas de maternidad, pues era un perfil idóneo para votar el PP y por eso me mandaban propaganda electoral a través de Instagram. Cuento uh -huh. esta anécdota para decir cómo hablar de maternidad se asocia automáticamente con algo reaccionario, con algo de derechas, uh -huh. etc. Uh -huh. Y por eso creo que es muy importante reivindicar esta maternidad en clave feminista y progresista como una cuestión, de, como, una cuestión de, como una cuestión de derechos. Muy bien, pues con esta gran reflexión si te parece acabamos muchísimas gracias por, por participar en el directo de Cuarto Poder que venimos haciendo desde que comenzó la cuarentena una serie de, de directos con, con personas bueno que que, que tenéis eh, cosas relevantes que decir y, y reflexiones importantes en estos tiempos que, que nos está tocando vivir y nada, recordar pues, tu libro de mamá desobediente para quien quiera profundizar en estos temas, para quien le interese y quiera bueno, abordarlos todavía más. Así que muchísimas gracias, lo dicho y, y nada, espero que nos veamos pronto en persona. Exactamente. Si bueno, muchas gracias, María. Y bueno, estamos en contacto y, y un placer haber compartido este rato con Cuarto Poder porque hacéis un trabajo fantástico e imprescindible de, de información crítica. Así que gracias. Gracias. Gracias a ti. Un saludo y un abrazo. Chao. Chao, Deu.